Voces de Provincia El Podcast Hola a todos nuestros escuchas, mi nombre es Fernanda Ruiz y quiero darles la bienvenida a esta primera edición de Voces de Provincial Podcast. Este espacio es una extensión de la revista que lleva el mismo nombre y que tiene por objetivo ser el puente de comunicación de la provincia marista de México Occidental. Y te preguntarás, ¿quiénes serán estas voces? ¿A quién voy a escuchar en este podcast? Pues a distintos miembros de la comunidad marista. Desde hermanos, laicas y laicos, maestros, alumnos, padres de familia... Todas y cada una de las voces que conforman la provincia. En este primer episodio nos acompañarán grandes mujeres maristas, con el motivo de la pasada conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque un solo día no alcanza para hablar de las distintas perspectivas que tienen las mujeres sobre lo que implica ser una mujer en la actualidad y también ser marista. A continuación, escucharemos a Abigail Ruiz. AVI pertenece al Núcleo de Carisma y Vida Marista y al Área de Animación y Vocación Laical y tiene un acogedor mensaje sobre nuestra buena madre. Escuchémosla. Voz Interior Es un gusto para mí hablarles de María, la mujer de Nazaret. La buena madre como cariñosamente la llamaba San Marcelino Champañán. Qué hermosa relación logró Marcelino con la Buena Madre. Una relación que desde el principio de su existencia hasta el último día, hasta el último suspiro de Marcelino, él la mantuvo presente. Al igual que Jesús. María de Nazaret, la Madre de Jesús, tenía muchas cualidades, pero hoy quiero hablarles de cuatro de ellas. La primera, indudablemente, una mujer de fe. Era casi una niña o un adolescente. Cuando el Creador se presenta delante de ella y le invita a realizar la empresa más grande que toda mujer pudiera haber soñado. Le invita a realizar la misión de su vida. Ser la madre de Jesús de Nazaret. Acompañarlo desde el principio hasta el fin de su existencia aquí entre nosotros, entre esta humanidad. Realmente una mujer de fe que pensó, creyó, ilusionó, imaginó que el Mesías vendría a salvar a su pueblo, mas nunca pasó por su mente que ella pudiera ser la mujer que Dios mirara con ternura para esa misión. Y María sorprendida por aquel mensajero del cielo, cuando le invita a tomar la gran misión de ser la mamá de Jesús, María sabe decir sí en fe. ¿Tenía todos los elementos, María, de lo que ella se iba a encontrar? No. Cuando se tienen las certezas y las seguridades de lo que se va a hacer, no está tan fuerte la fe ahí. La fe es creer en aquello que no se sabe y que no se ve. Y esa fue la actitud de María. Otra de las actitudes hermosas de la Buena Madre es la valentía. Qué manera y qué fuerza interior tuvo la mamita de Jesús que valientemente y con fe dicen sí a hacer esta gran misión de acompañar a Jesús. Otra de sus grandes cualidades es la esperanza. María antes de ser visitada por aquel mensajero del cielo, ya vivía junto con su pueblo en la esperanza de que el Mesías vendría y vendría a liberarlos de esos yugos tan tremendos. Y como cuarta cualidad hablaremos del amor y saben esto es algo muy importante. Porque podremos tener fe, podremos tener valentía, podremos tener esperanza, pero si no tenemos amor, dice la Escritura, somos como campanas que resuenan. Pero María es la mujer que vivió en el amor, por el amor y para el amor. Invitadas todas y todos a vivir como María, porque Jesús es el amor que se vino a donar a cada uno de nosotros. Gracias. Después de escuchar a Abby, podemos tomar muchos de los rasgos de María para definir a la mujer actual. Al igual que ella, las mujeres en la actualidad requerimos de fe y valentía para afrontar los retos que vivimos desde diferentes ámbitos. En días pasados, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha donde cada año se discute la igualdad de género, sobre todo en las comunidades donde los derechos de las mujeres son más vulnerados. ¿Qué les parece si escuchamos un poco más sobre esta fecha, y su importancia, que aún sigue vigente? Voz activa, Voz activa. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países alrededor del mundo donde en general se hace una reflexión sobre la lucha de la mujer por su participación en la sociedad, sobre todo en equidad con respecto al hombre. Pero ese no es el único tema. Los esfuerzos y causas de las mujeres en pro de sus derechos no son una actividad reciente. Muchos movimientos sociales se han apoyado de esta causa desde distintas agendas. Y es que las necesidades de las mujeres cambian dependiendo de su situación geográfica, social, política, económica, cultural, entre muchas otras. Es por eso que cuando llega el 8 de marzo cada año, distintos temas llegan a la mesa para ser debatidos. Pero, ¿los derechos de las mujeres deben ser debatidos? ¿Los gobiernos e instituciones deberían garantizar sus derechos sin preguntar nada? ¿En un mundo utópico donde no existiera la desigualdad en la sociedad? Sí. Pero en la actualidad se deben debatir para poder escuchar distintas perspectivas y elegir lo que sea más justo para todas. Si echamos un vistazo hacia atrás, la lucha por los derechos de las mujeres inicia en Nueva York. Era el año 1908 y un grupo de mujeres se encontraba en huelga. Exigían que se les redujera la jornada laboral a 10 horas un salario igual al de sus compañeros hombres que realizaban las mismas actividades y mejorar las condiciones laborales. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas para mitigar la huelga, que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, un incendio acabó con la vida de 120 mujeres ese día. Al año siguiente distintos movimientos sociales y políticos crearon espacios para promover y lograr el derecho al voto femenino, ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1910 se declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en honor a las víctimas de aquel fatal accidente en la fábrica. Pero no fue hasta 1975 que la ONU haría oficial el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Estos son los antecedentes de lo que quizás ahora conozcas como el 8M, como popularmente se conoce a este día y movimiento social en la actualidad. Quizás te preguntes por qué este día sigue siendo tan relevante o por qué seguimos hablando de estos temas. En la actualidad, según el economista, Tan solo en México, los hombres tienen un ingreso medio anual 54.5% más alto que sus pares mujeres. México representa la brecha más pronunciada en términos de salario entre países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Por otro lado, debido a la repartición desproporcionada de las tareas domésticas y de cuidados, las mujeres dejan mayoritariamente sus estudios para realizar actividades de limpieza en casa o de cuidado a otras personas. También representan la mayoría del rubro de deserción estudiantil por falta de recursos económicos. Según el INEGI, representan el 55% de quienes dejan la escuela por no poder pagar. Lo más lamentable de todo es que las mujeres son en mayoría el total de víctimas de acoso y violencia, tanto en espacios públicos como en el transporte y las calles, como en espacios privados, como en sus lugares de trabajo y sus hogares. Es por estas razones que el Día Internacional de la Mujer sigue siendo relevante. Es por estas razones que es necesario educar a las niñas y jóvenes sobre los antecedentes de estos movimientos sociales. Porque solo así las mujeres podemos convertirnos en agentes de cambio, incluso de nuestra propia vida. Cambiar los paradigmas sociales que nos oprimen como seres humanos. Mientras se siga fomentando la equidad de género en los espacios educativos, en nuestros hogares, cada vez podremos ver más mujeres líderes, grandes pensadoras, científicas. Nos podremos acercar a un mundo más justo y libre para todas. Hablando de mujeres líderes, escuchemos a Thelma Muñoz. Thelma es directora de la Escuela Marista Franco Guadalupe y nos compartirá sobre la influencia de la mujer marista en la educación. Voces de las obras. Voces de las obras. La educación es esencial para que las mujeres podamos alcanzar la igualdad de género y convertirnos en verdaderos agentes de cambio. En la educación marista, no podríamos hablar de la influencia de la mujer sin pensar en dos pilares presentes en nuestra espiritualidad. La Virgen María y María Teresa Chirat, Madre de San Marcelino. El estilo de María, sencillo, humilde, atenta, compasiva, servidora, cualidades reflejo de su fe y de María Teresa Chirat podemos hablar de su prudencia, de su carácter decidido, una mujer íntegra y de una fe indestructible, con un gran amor al trabajo. Actualmente la presencia de las mujeres en las obras maristas responde de forma efectiva a las necesidades que vemos en nuestro entorno, en esa constante búsqueda por una real y justa equidad de género por ejemplo en la región marista noreste que es donde pertenece mi comunidad de las cinco obras que la integramos cuatro somos directoras y en las obras sociales como en el franco guadalupe cuidamos el equilibrio en el ingreso entre los alumnos y las alumnas trabajamos todos los días para combatir las ideas y actitudes que discriminan el valor y el aporte de las mujeres, favorecemos actividades de trabajo colaborativo, entre todos, creemos que es a través de la educación marista que podemos contribuir a la promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Y es justamente en esta construcción de una educación integral basada en valores, es en esta experiencia que acogemos el estilo de María, lo hacemos con confianza, con compromiso, con entrega, capaz de convertir este carisma marista en vida para los demás. Como mujeres, estamos dispuestas a seguir interrogándonos, a profundizar en lo que se vive, para decidir y seguir generando. Sin duda, la presencia de la mujer en el Instituto de los Hermanos Maristas es el fruto de un largo caminar un camino de escucha, de diálogo, de acción y de reflexión, pero principalmente el resultado de la fuerza de la experiencia de mujeres de todo el mundo que hemos sentido el llamado a esta gran vocación, ser laicas maristas, mujeres maristas de Champagnat presentes, Tú, con sencillez, creyente fiel, en tu regazo quiero estar cerca de ti, como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo. Llena de Dios, buena madre por la fe, sabes vivir la oscuridad. Mira a tus hijos caminar buscando luz. Mira la angustia y el Lo que acaban de escuchar es Eider Giraldo, un cover de la canción Buena Madre del grupo Cairoi. Pueden escuchar más de su música en su canal de YouTube Eider Giraldo Music. Vamos con Informes Maristas y regresamos. Informes Maristas Desde el 8 de marzo se está llevando a cabo la Conferencia General Maristas de Champagnat en Roma con el tema Mirar Más Allá, que reúne al gobierno general y a los superiores de las unidades administrativas de todo el mundo. Están presentes el hermano Luis Enrique Rodríguez, Provincial de México Occidental, y Luis Felipe González, Provincial de México Central. Esta conferencia se estará llevando a cabo hasta el día 26 de marzo. Se acerca el año de las vocaciones maristas donde el tema principal se centrará en cuidar y generar vida marista. El objetivo central del año será retomar el tema vocacional de consagrados y laicos para fortalecer la identidad y el carisma marista. La fecha de inicio es el 20 de mayo del presente año y se extenderá hasta junio del 2023. Del 21 al 26 de febrero, hermanos, laicas y laicos miembros del Comité Regional de Arco Norte tuvieron la oportunidad de reunirse presencialmente en la quinta soledad de Ciudad de México. Hubo grandes momentos de reflexión y trabajo para conformar los siguientes pasos y continuar con la visión de caminar como familia global del Instituto. Como parte de la dinámica de Mujeres Maristas, en esta ocasión quiero presentarles a una persona que colabora muchísimo en la provincia, como tal la Provincia Marista de México Occidental. Es una de las personas que en realidad es responsable de prestaciones institucionales y conmigo tengo a Leti Ureña. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola Fer, buen día. Muy bien, muchas gracias. Oye Leti, me gustaría que nos platicaras primero, uh -huh. qué es, ¿cuál es la función que haces dentro de la provincia? Platícanos un poquito de tu trabajo. Ok, mira, pues realmente mi, mi trabajo eh, tiene que ver con participar en los procesos administrativos que se generan eh, con el tema de las prestaciones institucionales que se tienen previstas para el personal de la provincia. Entonces, okay. pues es este, llevar eh, cuestiones de lo que conocemos como el SAM, gastos médicos maristas, eh, lo de los seguros de vida que nos otorgan, eh, preseas champañad y todos esos beneficios adicionales que tenemos como colaboradores maristas en la provincia. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas realizando esa función? Mm, ya tengo bastante tiempo, ya tengo cumplidos 16 años en la institución. Ok. ¿Desde que entraste a la institución ha sido el puesto que has tenido? O sea, Así sí. es. Bueno, ah. no. No, entré como auxiliar. Ajá. Este Llevaba solamente la parte de gastos médicos. Okay. Pero luego ya pues se han gestado algunos movimientos de personal y pues poco a poco se me fue como delegando. Pero siempre sí. ha tenido que ver con... Pero siempre ha tenido que okay, ver. Con cuestión de prestaciones. Así es. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar en esa área? Eh, pues es que a mí... Mmm, mi profesión es licenciada en administración, entonces uh -huh. todo lo que tenga que ver con cuestión administrativa me gusta mucho. Y pues esto es meramente trabajo oh, no, administrativo, entonces uh -huh. pues desde que llegué a la empresa me gustó mucho mi trabajo. ¿Y cómo fue ese contacto con la empresa? ¿Cómo llegaste a, a la provincia marista de México Occidental? Pues fue muy curioso, Fer, porque... En realidad yo no tenía eh, contactos con lo marista. Uh -huh. Yo este, pues salí de, de la escuela, entré a una empresa y después ya de dos años dije, bueno, ¿qué, qué sigue? Voy a buscar a, a otra oportunidad para crecer. Y tal cual metí documentos en una empresa de colocación, una agencia de colocación. Uh -huh. Y pues ahí me hicieron los procesos de... De, que corresponde reclutamiento y todo eso. Me dijeron que había una vacante, me, me canalizaron, me hicieron otros exámenes aquí en, para ya trabajar en la provincia. Y pues así fue, califique este, para el puesto, me gustó y me quedé. Ok. Sí. Bueno, sabemos que trabajar en la provincia sí es como un trabajo común, donde, pues de oficina, ¿no? Donde llegas, haces tu trabajo, te vas, llegas a casa... Pero bueno, al menos de manera personal, siento que eh, trabajar en la provincia también abona no solo laboralmente, sino también personalmente. Quisiera saber si tú lo has sentido así o cuál ha sido la diferencia de Leti antes de, de trabajar en la provincia y Leti ya después de todos estos años eh, trabajando con sí. un con temas maristas, con una filosofía marista, por así decirlo. Uh -huh. No, pues sin duda es un trabajo que ha este, abonado ha mucho a mi vida. De hecho, desde el primer momento que llegué lo sentí. Yo, de hecho, cuando entré, pues igual, como tenemos a veces la mentalidad, ¿no? De que entro a un trabajo, aprendo y quizás sin ya no me siento muy... este pues ya no me llena pues cambio de trabajo ¿no? tratar de buscar crecimiento pero aquí encontré algo muy, muy particular que es um, pues la parte de, de la espiritualidad de la relación con Dios y que creo que es lo que me ha mantenido aquí este, cada los hermanos cada que tienen oportunidad de reunirnos este pues no se cansan de, de pues hacer presente a Dios a través de San Marcelino y de la Buena Madre y pues es algo que a mí me ha gustado mucho y pues es una institución muy noble pues que se esfuerza por ver la parte personal de sus colaboradores y eso a mí me gustó mucho. ¿Consideras que después de todos estos años tú ya perteneces a la Comunidad Marista? Así es. Okay. Sí. ¿Si has logrado sentirte me parte me siento de... consolidada, este, parte y te digo, de ser totalmente ajena. <risa> pues, a través de los años me siento muy ah, ¿cómo se puede decir? pues, que pertenezco, ¿no? que me gusta ser parte sí, o sea, que no necesariamente llevaste una educación marista así es desde temprana edad como ahora no, muchos miembros de la comunidad uh -huh. pero ya como colaboradora, como trabajadora lograste así es. sentirte parte de y ser parte de él. ese ese es mi caso okay eh, ¿cuáles son los valores maristas que tú aplicas ahora a tu trabajo con los que más te sientes identificada pues yo creo que es el amor al trabajo yo veo a unos hermanos que eso, eso los distingue mucho o sea aman su trabajo y por eso dan su vida y bueno a mí me creo que es algo que también siento que me gusta mi trabajo otro es pues, el compromiso, porque siento que pues, no hay lugar aquí si no tienes compromiso con, lo que, con las actividades que se te delegan. Y pues, sencillez, creo que serían como los, los más este, que logro identificar okay. en mi desempeño. ¿Y cuál es el aprendizaje que consideras más valioso? Sabemos que cuando estamos en un trabajo pues uh -huh. todos los días aprendemos muchísimas cosas, tanto personales como laborales. Pero ¿qué ha sido ese aprendizaje que, que trabajando aquí en la provincia dices, es el más valioso y me ha servido para esto en mi vida? Eh, pues yo creo que es uh, la fe en Dios, la fe en en que no nada más somos humanos, sino que también hay una parte espiritual. Y creo que eso es lo que más me ha gustado y el aprendizaje más importante de cada día. Este, la parte espiritual y la relación con Dios. Okay. Bueno, sabemos Leti que eres mamá, uh -huh. no sé si nos quieras platicar un poquito este, cómo combinas el ser una mujer trabajadora y madre al mismo tiempo uh -huh. y también si te ha servido el estar aquí para compartir con tus hijos eh, pues no sé si nos quieras compartir algo sobre eso Sí, pues bueno, para ser honesta sí es como una, un ámbito que me ha costado trabajo porque pues, es muy diferente cuando yo llegué aquí, o sea, soltera, sin ningún compromiso, o sea... Y luego ya me casé y ahí cambió también un poquito, porque pues hay que tener más responsabilidades como mamá, como ama de casa y lo que implica ser casada. Sí. Y después cambiar a ser mamá, este, como que... Incrementó. Sí, y ha sido como un rol que se que sí, ha sido retador, uh -huh. pero ha sido muy bonito y, bueno, pues la manera en que lo he combinado, pues es, este, creo que con cierta parte de disciplina. Decir, bueno, trabajo es trabajo, o sea, el, mi horario de trabajo, enfocarme en mi trabajo. Y también respetar mi horario de, pues, de mi vida, ¿no? De mi vida personal, sí. de estar este, presente en mi casa, de estar con mi niña. Eh, y pues eso, y estar confiando en Dios, porque a veces sí se vienen como retos de que hoy se... Ahora con esto de la pandemia, así como que se me cruzaron los cables. ¿Ya no sabías este, en qué Ajá. horario estaba así de mamá? Sí, o de... Exacto. Y pues creo sí. que así, pues siendo como disciplinada. Okay. Y tratando de enfocarme en el momento en el que estoy y, y enfocarme en eso. ¿Y qué consejo le darías a una madre trabajadora? ¿Qué, ¿Cuál sería ese consejo que a lo mejor a ti te hubiera gustado que te dieran de recién que tuviste a tu niña? Eh, pues que Dios provee, o sea, y no nos da retos que no podamos este, asumir. Entonces, pues yo me siento muy contenta porque pues he logrado este, sentirme productiva en la área profesional, pero también muy eh, bendecida por tener el, la gracia de Dios de mi matrimonio y de mi maternidad. Y pues eso, que, que no nos da a Dios retos más grandes de los que podemos. Claro que podemos y, y es una satisfacción muy grande pues eh, empeñarnos en lo que queremos. Me da mucho gusto, Leti, que te sientas tan plena con tu trabajo y tu y tu familia. Este, quiero darte las gracias por habernos compartido este cachito de tu vida. Y pues bueno, vamos a la siguiente sección. Perspectivas. ¿Sabes de qué estoy convencida? De que es bien chido ser mujer. Aunque esto no quiera decir que aún hay mucho trabajo por realizar, porque la diferencia que la gente hace entre hombres y mujeres lastima mucho. Yo crecí en escuelas maristas, fui estudiante del Colegio de Algo de Cocula, luego del Cervantes Loma Bonita en Guadalajara y finalmente de la Universidad Marista de la Ciudad de México cuando hice mi maestría. Además del amor y apoyo de mi familia, en las escuelas maristas descubrí que podía llevar a cabo muchos proyectos. Me sentía con la fuerza para hacer que los y las demás me escucharan y confiaran en lo que proponía. La gran mayoría de mis maestros y maestras me escuchaban y motivaban para ser yo misma. Estuve en los grupos apostólicos Marche y más. Eso sí, no se me daban los deportes, aunque me hubiera gustado que alguien me dijera que sí podía aprender. Pero descubrí un fuerte amor por el teatro, los proyectos sociales, las clases, los campamentos, retiros y paseos. La persona de Marcelino Champagnat me inspiró a creer que hay otras maneras de enseñar. Ser estudiante marista me ayudó a descubrir mi vocación. ¿Y saben una cosa? Como exalumna marista, me siento más comprometida a estar atento a lo que pasa en el mundo y a no quedarme quieta, sino actuar. Me recuerdo como una niña y luego una adolescente que vivió felices esas etapas en cuanto al amor que recibía, las posibilidades de organizar actividades con mis compañeros y compañeras y una que otra manifestación para que los profes nos tomaran en cuenta pero sé que no todas vivimos la primaria, secundaria y preparatoria de la misma manera. Para algunas, fue difícil por distintos motivos. Por ello, quiero y deseo con todo mi corazón que todas las niñas y adolescentes como ustedes puedan crecer libres, independientes, sin miedo y con mucha confianza en ustedes mismas. Que se sientan felices y seguras en sus casas y escuelas. Que se sientan convencidas que su voz es importante. Que se animen a expresar en lo que están de acuerdo y en lo que no. A veces, los adultos nos olvidamos de lo que significa ser marista y afectamos a lo más importante de nuestras escuelas, a ustedes. Pero si los adultos lo olvidamos, ustedes deben ayudarnos a recordarlo, a saber que lo marista tiene que ver con la solidaridad, el espíritu de familia, el respeto, la escucha, el compromiso con los que menos tienen. Bueno, y a todo esto olvidé presentarme. Mi nombre es María Elizabeth Alonso Orozco, aunque casi todos me conocen por sam y me gusta que me digan así. Trabajo en una secundaria marista llamada Colegio Champañat, como coordinadora del Departamento de Pastoral. Un área que se encarga de muchas cosas, pero lo voy a resumir diciendo que es un espacio donde se sueña y crean actividades para hacer que toda la comunidad, es decir, maestros, maestras, colaboradores, papás, mamás y sobre todo los y las estudiantes, se sientan como una familia marista. Una familia que se organiza, dialoga, piensa y actúa en beneficio de los y las demás para ser este cachito de la iglesia que vive y practica su fe desde el amor y lo comunitario. Sigo siendo marista, me siento feliz de ser marista, y sé que a donde sea que vaya, llevaré conmigo todo lo bueno que viví y aprendí para seguir compartiendo con todas las personas que conozco y seguramente conoceré. Y con este mensaje de Sam para las niñas y jóvenes, nos despedimos de este primer programa. Mi nombre es Fernanda Ruiz. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Maristas México Occidental. También puedes escribirnos tus comentarios a info.maristas.org.mx. Espero tenerlos pronto de vuelta. Hasta luego.